Roxana dónde estás ahí <ríe> qué tal cómo están todos bien bueno listos para la siguiente ¿no? sí. um, uh, trata sobre la inconsciencia dialectal la inc y es pero primero presentarte. Ay, perdón, perdón. No, pero es que nos conocemos. Bueno, muy brevemente, a Roxana yo la conozco hace mucho tiempo, y de hecho quiero comentarles un, un, un dato personal maravilloso. Justamente lo que estábamos hablando con Juan, de esto de la necesidad de salir, de salir, de, de conocer, de, de oír nuevas teorías. La primera vez que yo me fui a un congreso internacional fue en septiembre del 2006, eh, fue un congreso de lexicografía en Alicante, de la Asociación de Lexicografía. Era mi primer congreso, prácticamente no, no conocía a nadie. Y ahí encuentro a esta mujer preciosa, que en ese momento vivía en Italia. Roxana también es otra mujer del mundo. ¿no? En este momento está en su, en su México natal, pero ha pasado por Italia, ha pasado por, por Barcelona. Eh, y ahí nos conocimos y, y nos hicimos amigas para siempre, ¿no? Eh, Roxana trabaja en algo maravillosamente único en este momento desde un punto de vista lexicológico y lexicográfico que es un gran diccionario eh, de jergas del habla hispana yo más de alguna vez he comentado con ella por qué jerga y me dice, claro, en su momento que fue en los albores de internet o sea, partió esto, es un proyecto de larga data de larga data, ya lleva más que, será 20 años, más de 20 años. 23, eh, este año cumple 24. 20, uh -huh. Imagínate, o sea, cuando empezó a, a abrirse esta aldea global, Roxana, como lingüista en Italia, detecta la importancia de conocer cómo uh -huh. hablamos desde todo lo que tiene que ver con el aspecto familiar, informal, ¿no? coloquial. Y empezó a construir este gigante, es un gigante, eh, que yo no, no, no me canso siempre de comentarlo porque es una maravilla. De hecho, en ese congreso Roxana presentó el proyecto que ya luego pasó a papel, pero sigue creciendo. Ella es muy activa en las redes sociales, tiene grupos en, en, en las redes sociales, me encanta porque... Eh, está todo el tiempo haciendo consultas, consultas lexicológicas y usan esta frase y trabajan con esta frase y bueno, la vida la llevó a ni más ni menos que la Universidad Autónoma de Barcelona con el sabio Cecilio Garriga, ¿no? el, el, uno de, lo, de los grandes lexicólogos y lexicógrafos que tenemos en la tradición hispánica y se doctoró con él. ¿no? Eh, y ahora está de vuelta, me, me encanta que esté de vuelta en México para que siga ahí difundiendo este, este saber, que es un saber que cruza, cruza la lexicografía, cruza la lexicología, eh, cruza el, el, el, el, el panhispanismo todo, o sea, Roxana en rigor no se queda con el español de México, se queda con el español total, yo creo que eso viene de toda su historia anterior, como, como lingüista y traductóloga, que mucho tiempo trabajó en, en, en traductología, que justamente Roxana es una de las áreas que me está interesando, no yo cómo hacerlo, sino estudiarla críticamente. Pero claro, cuando, cuando eh, estaba armando este seminario, claro, eh, pensé en nuestro querido Rodrigo, eh, que, que, que está ahora presente, y pensé, cómo no, en mi querida amiga Roxana, para que nos hable, o sea, desde esta perspectiva, Abierta que tiene, ¿no? esta mente ahí panhispánica extrema, eh, pero que vuelva, haga el giro y caiga en México. Tenía que hacerte esta presentación porque para mí era una persona muy importante, o sea, mi primera amiga de mi primer congreso internacional, imagínate, y eso para mí es muy valioso. Y, va, y del de 2006, ¿cuántos son? ¿Cuánto? 15 años. 15 años. Sí. Uh -huh. Así que nada, querida, todo tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy con, contenta de poder estar aquí presente y contarles uh, lo que estoy haciendo y, y las percepciones que tengo a través de, de mi punto de vista. Y, y para poder hacer esto voy a tener que darles un poco de antecedentes. Ya uh, Soledad les, dijo, les contó algo. Yo estaba viviendo en Italia cuando empecé, empecé el proyecto llamado Jeregas de habla hispana. Uh, y empezó de una manera muy curiosa porque yo, estaba, yo llevaba ya siete años viviendo en Italia y en ese momento uh, me, me agarró la nostalgia del español, aunque me encanta el italiano, pero en ese momento ya habían pasado los siete años de, de, de que ya cambia las cosas y empieza uno a sentir un poco más uh, algo, algo que recuerda a su propia tierra, ¿no? Entonces me metí a un chat, en aquellos tiempos ya había chats, bueno, ahora ya no hay, pero este, era un chat de españoles en su mayoría, pero también había uno que otro representante latinoamericano y yo era la única mexicana. Había chilenos, uruguayos, colombianos, peruanos, cubanos, un poco de todo, ¿no? pero uh, yo era la única mexicana y uh, nos dimos cuenta bien pronto que cuando entramos a allá, este, cuando se deshizo el hielo, por decir, ¿no? Fue cuando empezamos a hablar con más confianza y todo. Empezamos a hablar de la manera más natural posible, usando nuestros propios dialectos. Y ahí es donde empezaron los malentendidos, las confusiones. Entonces. Um, decidimos que necesitábamos una herramienta para que nos ayudara a entendernos mejor. Y como yo del grupito ese éramos como unos 40, yo era la única traductora, la única que tenía experiencia en hacer glosarios, pues me ofrecí voluntaria para hacer los glosarios yo. Entonces yo era la que tenía que recopilar todo el material, presentarlo en glosarios y en ese chat pues nos íbamos compartiendo los archivos, pero se, se volvió bastante engorroso, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué hacemos para que sea más fácil de acceder a toda esta información? Porque voy añadiendo cosas y no puede estar continuamente cambiando uh, el archivo y todo eso. Entonces dije, ¿por qué no lo ponemos en internet? Y así ayuda a que de una vez tratamos de ampliar nuestro horizonte, porque faltaba gente de, de algunos países, por ejemplo, no teníamos a nadie de Nicaragua ni de Honduras. Entonces dije, ¿qué tal si hacemos un proyecto ya en grande donde todos pueden colaborar y la gente que va entrando a consultar el diccionario, ella misma me puede sugerir, oye, ¿sabes qué? Te hace falta esto. Entonces, y así ir empezando a, a crear una cosa más, uh, más completa para todos. ¿no? Entonces fue así que empezó con esto y una de las cosas que para mí siempre fue muy importante y que no encontraba en todos los diccionarios, sobre todo no, encont no lo encontraba en el diccionario de la Real Academia, eran los ejemplos de uso. Para mí era imprescindible tener ejemplos de uso para que nos ilustraran bien cómo se usaba la palabra, en qué contextos, qué tipo de colocaciones podía haber, etc. Y a la hora de, de armar nuestros ejemplos nos dimos cuenta que no podíamos hablar de coloquialismos porque al principio era eso lo que queríamos, la jerga era lo que nos interesaba más, por eso se llamaba jerga de habla hispana. Vimos que también necesitábamos poner palabras dialectales, no, no necesariamente coloquiales, pero que fueran las, las más comunes en determinado dialecto del español. Entonces, pues empecé a recopilar también ese tipo de vocabulario para poder armar ejemplos de uso que fueran un poco más parecidos a como hablamos normalmente, ¿no? Entonces, eh, eh, les quiero compartir un poquito unas imágenes que, que tengo aquí listas. Déjenme ver si puedo. A ver. Ese era el logo de Jergas de Abre Hispana en 1997. Estuvo así como unos 6, uh, 7 años. Y después y hubo una gran revolución en el 2006 por problemas de plagios. Eh, yo la manera que, que presentaba mi repertorio era muy fácil copiarlo y la gente se lo copiaba tranquilamente y se lo ponía en sus propias páginas y, y no, no me daban crédito y bueno, ya me, hacía muchos corajes con eso. Entonces hice un cambio y les voy a mostrar el cambio ahora. Les voy a mostrar cómo estaba precis eh, precisamente el repertorio de Chile antes del 2006. Este es Chile. Okay. Entonces, como ven, es bien fácil copiarlo todo así. Así, lo, así es como lo hacía la gente. Y aquí, es, este, esta era la manera en cómo se presentaba. Y luego, esta es la A. Y aquí tenía todo el alfabeto y uno le picaba ahí y ya se iba para los demás, para las demás letras. Se van a dar cuenta que es, es muy sencillo este diccionario, en el sentido de que sí tenía su, uh, su marca um, gramatical, la definición y uno que otro ejemplo de uso. ¿no? Lo que sí me hacía falta en aquel entonces era indicar, si la palabra era puramente coloquial o si era más bien dialectal, en el sentido de que podía usarse también en contacto, contextos um, formales. ¿no? Entonces, así es como se presentaba entonces. Y no se fijen, por favor, en las definiciones. Seguramente contienen errores. Son de hace muchos años y han cambiado mucho. Pero así es como se presentaba. Entonces, yo me empecé a interesar en el lado dialectal de todos los uh, las variedades del español porque um, este tipo de trabajo lexicográfico nunca me aportó uh, nada económicamente, o sea, nunca he ganado dinero de este trabajo. Y entonces yo tenía que hacer un trabajo de de la vida real, no tenía que hacer otras cosas. Aparte de ser traductora, también um, doy clases, soy profesora y uh, en los últimos años he dado clases de traducción. Entonces. A la hora de, de dar clases de traducción, me di cuenta que mis alumnos no tienen idea de su propio dialecto y no creo que sea solamente una cuestión de México. Porque yo, a lo largo de los años en que he estado trabajando en este diccionario, he tenido y tengo un montón de eh, colaboradores de diferentes países que me ayudan, me aconsejan, me corrigen eh, las entradas lexicográficas y, y todo el artículo lexicográfico en general. Y a veces ellos mismos me, me admiten, ay, no me digas que esa palabra no es español estándar, pues así es y, y eso nos pasa constantemente. Yo todavía um, recientemente aprendí que la palabra um, profesionista que ya la tengo en el diccionario se usa solamente en México para referirse a una persona profesional o sea a alguien que tiene un determinado tipo de um, de formación para, un para una determinada profesión. Entonces, son ese tipo de cosas que sirven mucho para los traductores, porque um, aquí voy a quitar esto, porque um, si uno no reconoce su propio dialecto, a la hora de traducir de la, el idioma fuente al idioma um, de, de Llegada no al, al propio no se dan cuenta de que están incluyendo ahí palabras dialectales porque no las reconocen como tal. Entonces, eh, el año pasado hice otro cambio bastante importante a la, al diccionario porque empecé a añadir cosas que aprendí durante el doctorado, okay entonces cosas porque yo hice mi licenciatura, me puse a trabajar y después, ya muchos años después, hice la maestría en lingüística y después eh, el doctorado. O sea que solamente últimamente soy este, lingüista oficialmente, pero al, al principio era solamente una traductora. Entonces, eh, les estaba diciendo que eh, a la hora de que mis alumnos hacen esas traducciones, no encontraba yo alguna manera de ayudarles para que pudieran reconocer más fácilmente su propio dialecto y que cuando están traduciendo hacia el español internacional, por decir. Tratarán de evitar el, el uso de terminología netamente mexicana o que se usa solamente en determinadas regiones ¿no? y que no se usa en toda la comunidad hispanohablante. Entonces. ¿Qué, ¿Qué podía hacer? Yo ya tenía un diccionario que incluía dialecto. Hice unos cambios fundamentales para uh, que a la hora de entrar a ese diccionario sea posible distinguir una palabra coloquial de una palabra simplemente dialectal. Y ahora vamos a... les voy a... les voy a compartir el... mi, mi sitio web. Se llama jergas hispanas y este es como se, se presenta actualmente. Aquí ya estoy. Uh, ya abrí mi sesión, entonces tengo cuatro formas de hacer búsquedas. Si se dan cuenta por palabra clave, buscando en las definiciones, explorando el vocabulario de un país. Esta es la que sirve para crearnos un poco de conciencia de nuestro propio dialecto. Entonces yo, mexicana, me voy a México, y le doy ahí y me sale este alfabeto. Entonces, por ejemplo, ponemos esta, que es mi favorita, y se presenta todo el lemario donde tenemos la C, que de, de todo el vocabulario que tenían que, tiene el, que inicia con C y que proviene de México, que se usa en México. ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay unos simbolitos que aparecen, aparecen al lado de cada palabra o frase y cada uno tiene un significado. Entonces, el rojo es el dialectal, el azul es el coloquial. Entonces, por, y hay algunos, como ejemplo el chapulín, son... Dos símbolos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el chapulín tiene un sentido dialectal y otro coloquial. Si, si entramos aquí, vamos a ver que es una voz de origen agua y es un animalito, el saltamontes o cigarrón. Además, tiene un sentido figurado que es el político que según se le convenga salta de un puesto de administración pública a otro en cargo burocrático o se lo pone como candidato para un cargo superior. Entonces, son dos acepciones y dos formas diferentes, una coloquial y otra dialectal. Entonces, yo lo que hago que, que estudien mis alumnos desde que cambié el diccionario es decirles que vengan aquí y que vayan de letra por letra y vayan examinando cada una de las formas rojitas que son las dialectales para poder distinguir entre qué es coloquial y qué es dialectal. Por ejemplo, eh, en el caso de Chile, como nadie ha mencionado Chile porque estamos hablando de todos los demás uh, dialectos y no el de ustedes. Yo tengo aquí ya una, una colección de palabras de, que, que, puse, que marqué como, como dialectales de Chile: Atochar, Botillería, Carabinero, Desplante, Gaspiter y Guatero, son algunas de ellas. Entonces es bien interesante poder tener acceso a este elemento para poder distinguir entre qué es lo que se dice verdaderamente en un determinado país y qué uh, qué, es sol, sola, qué, qué puede ser compartido, por ejemplo. Uh, esto es lo he estado buscando desde hace tanto tiempo, Diccionarios que me puedan ofrecer ese tipo de información y es súper difícil porque, eh, por ejemplo, el Diccionario del Español de México, el nuestro, que se supone que es un, di, un diccionario integral de cómo se habla en México. Claro que ahí hay muchísima información, pero no ayuda a mis, a mis alumnos a entender si alguna palabra como chapulín podría ser solamente de México o tal vez compartida con algunos países centroamericanos y sí, en Chile la conocen esta palabra. Pues sí, el chapulín, el chapulín colorado, ahí ya se sabe, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no? Si, si yo les hablo del cacomixle o de un, este, el, no, bueno, este, bueno, ahorita no se me ocurre ninguna, pero la banqueta, por ejemplo, que viene siendo la vereda o acera por donde camina un peatón. Entonces, esto creo que funciona como una herramienta que, que, que ayuda a la gente a, a, creer, a creerse una propia conciencia de su dialecto. Entonces, esa, esa es la solución que yo he estado en, tratando de armar. Y claro, eh, me hace falta muchísimo material todavía, estoy trabajando mucho en ello, pero como les, ya había, les había comentado antes, este trabajo no me da de comer, entonces tengo que dar precedencia a otras cosas, pero esa es mi solución para poder encontrar, eh, hacer que, que mis alumnos por lo menos se identifiquen con su propio dialecto y que les quede claro qué es mexicano, qué no es mexicano, y luego si quieren ir a Chile y ver qué es chileno y qué no es chileno, pues también, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, eh, que quisiera poder compartir con los demás para que todos empecemos a, a dar cuenta más claramente de cómo es nuestro propio dialecto. Y más o menos es todo lo que les quiero contar hoy. Pero, este... No, pero si es que dan alguna ganas de, pregunta. Alguna... ¿Sí? Mira, me salieron un montón de, de, de, de, de preguntas de, de lexicografía. Eh, ¿Te sirvió, por ejemplo, el diccionario que publicó eh, la Asociación de Academias de la Lengua el año 2010 o no mucho? Ese tocho... Sí, lo he estado mirando. Yo. Lo he estado mirando, pero ¿sabes que como ellos etiquetan su vocabulario, es súper confuso. No sé si lo has notado tú también. Por ejemplo, ponen pop, pop, cult, y no me acuerdo cuál otra. Entonces dices popular y culto, pero pues en qué momentos es popular y qué culto, o qué entienden por eso. Yo entiendo dos cosas casi opuestas eh, cuando pienso en popular y culto, pero eh, sí. Y luego he buscado alguna explicación en ese diccionario que diga por qué las combinan así y qué significan esas combinaciones. No me ha funcionado mucho en ese sentido. Ya mira, te cuento, ese diccionario fue proyecto de Humberto López Morales, eh, uh -huh. el que trajo... Se, se sabe así en general que trajo la, la sociolingüística y sobre todo la pragmática a la tradición hispánica. Él fue el que empezó a traducir hace muchísimo tiempo atrás eh, todo esto. ¿Y él, cuál era su plan? El plan de Humberto López Morales era hacer un diccionario que incorporara la dimensión sociolingüística y la dimensión pragmática. Eh, uh -huh justamente para dar cuenta de, de toda esta información. Cuando él logró que Repsol le financiara este proyecto, eh, que partió el año 2004, él ya tenía, ya tenía eh, toda esta propuesta que yo la llamaba el chorizo. A mí me tocó trabajar en ese diccionario como becaria, eh, uh -huh. así como varios becarios en varias zonas de, de Hispanoamérica. Y yo le decía el chorizo porque justamente era una información que también pasa mucho con la escuela de Augsburgo, la, los, los diccionarios de alemanes para Hispanoamérica que se redactaron en, en los 70, se redactaron en los 80, algunos de ellos en los 90, que son diccionarios para lingüistas, no son diccionarios para usuarios uh -huh. eh, eh, de a pie, por así uh -huh. decirlo. O sea, anda a pasarle el chorizo a, a la mamá, o a la abuela, o a la tía, o a un escolar, no van a entender, se van a, se van a complicar, pero para Humberto era muy claro era muy claro. Entonces, eh, ¿qué pasa? que el, el, el, Según él, era, utilizó la simbología de la Escuela de Augsburgo, porque la Escuela de Augsburgo, para redactar su, sus diccionarios, eh, utilizó una serie de simbología de la lógica. Entonces tomó parte de esa simbología de la lógica para hacer la división. Esta es la información sociolingüística y esta es la, es la, la información pragmática. Eh, culto, porque hizo la, la distinción clásica de la sociolingüística, culto e inculto. Culto es alguien que maneja la norma, que conoce la norma. Por lo tanto, alguien que tuvo educación básica, media, universitaria. Un, un, un usuario de, eh, que conoce la norma. Entonces, esto es, de alguna manera sería como una, una voz entonces general, ¿no? general propia de determinadas zonas, uh -huh. pero en un espacio familiar o en un espacio, qué sé yo, peyorativo. O sea, alguien que maneja la norma puede usarlo coloquialmente, entonces. Pero costó, y fue muy criticado. Al día de hoy es un uh -huh. diccionario muy criticado. Por eso te, te quería preguntar, porque, eh, claro, tú te adelantaste años a este proyecto. Eh, porque, uh -huh. claro, después de toda esta tradición de diccionarios de americanismos que se publicaron a lo largo del siglo XX, qué sé yo, Malaret, eh, Santa María... Estos, estos grandes diccionarios uh -huh. de americanismo en una época pre-internet, en donde estos autores, qué sé yo, se carteaban, uh -huh. eh, si les llegaba un buen diccionario, uh -huh. un buen repertorio, lo, lo incorporaban. A mi juicio, por ejemplo, el mejor diccionario de americanismo de esa época es el de Santa María, ¿no? uh -huh. el, el, el, el mexicano, que es un diccionario estupendo, uh -huh. maravilloso. Y después de eso, claro, hay unos intentos, hay unos ejercicios, vino este, este proyecto de la escuela de Augsburgo, que al final fue un fracaso, porque ellos lo que querían era hacer un diccionario de americanismo. Pero, ¿a qué llegaron? Llegaron a la misma conclusión tuya. Para poder hacer eso, primero tenemos que conocer lo propio. No podemos Exacto. partir con, con el todo si no conocemos las sumas de, de las partes. Y se quedaron con las sumas de las partes y no terminaron, pues se murieron los dos, se murió Hensch y se murió Werner, Werner se murió hace relativamente poco, y ya luego eso no prosperó, porque uh -huh. claro, son diccionarios para nosotros, y en ese tránsito vienes tú, por eso yo encuentro uh -huh. tan señero tu proyecto, y además es un proyecto que nace en la era de internet, o sea, cuando empieza uh -huh. Internet, cuando empieza el chat, que eran estos chats antiguos, o sea, cuando cuentas que es, es, esos chats que eran justamente, que no era que tú chatearas con un conocido, sino que eran eh, estos chats de, de, de los 90, en que te metías sí. en grupos, que, que había algo en común, qué sé yo, uh -huh. juegos de rol, heavy metal, entonces claro, lo más probable es que tú en Italia te metiste con el grupo de, de, de hispanos, eh, entonces claro, aprovechaste todo eso y te fuiste por, por tu vía. Entonces, cuando apareció este diccionario, el, el, el 2010, que como digo, fue muy criticado, porque hay, hay, hay muchísima imprecisión, porque en rigor, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú estás diccionarizando día a día, no hay un diccionario perfecto. Todo diccionario es perfectible. Entonces estás ahí, nos dijiste al principio, esta es la página de Chile, pero no vean porque quizás haya, haya algún tipo de, de, de imprecisión o qué sé yo, porque claro, está todo el tiempo esto se está ahí eh, enmendando, se están agregando cosas, se está ampliando, se está restringiendo. Y eso es lo que me gusta de trabajar en internet. Que si haces el gazapo, pues bueno, lo puedes corregir casi inmediatamente. Mientras que si publicas el libro, ahí se queda para la eternidad. Entonces, Exacto. pues al menos tengo la, esa, esa ventaja de poder enmendar, hacer, hacer cambios casi inmediatamente. Apenas me doy cuenta de que tengo un error, pues a corregir. Sí, sí otra cosa que no me gustó de ese diccionario y sigue siendo la misma, uh, el mismo problema, no hay ejemplos de uso. No. Sí, entiendo que el repertorio es enorme, es enorme, es una cosa eh, tremenda, pero si no hay ejemplo de uso, no se entiende bien. Bueno, a mí siempre me ha interesado no solamente entender qué significa, pero yo quiero saber cómo usarlo. Eso es, siempre ha sido una inquietud mía. Y, y si no sé, yo quiero ir a Chile y hablar y, y que no se den cuenta que soy mexicana, al menos el primer minuto que abro la boca, ¿no? Entonces ahí tratar de de usar este, algo que, que suene a chileno, pues, perfecto, ¿no? Pero este, sí, por eso digo, los ejemplos de uso para mí son fundamentales. Son claves y ese es un problema grave que tiene la Real Academia Española desde la segunda edición de su diccionario. O sea, el primer diccionario que, que se publicó cuando se conformaron ellos mm. en el siglo XVIII, que fue el Diccionario de Autoridades, estaba lleno de ejemplos. Por eso eran tomos. Y ya luego, mm. cuando publican algo más manual, más, más comprable, eh, tuvieron la brillante idea que fue catastrófica de sacar todos los ejemplos. ¿Y qué pasa? Mm -hmm. Que eso sigue hasta el día de hoy. Y, y, y uno piensa, pero ya, te entiendo, aunque no tanto en papel, ya, porque el papel es caro y, y que y, y haya ejemplos, aumenta la cantidad de páginas y eso incrementa el, el, el, el, el, el valor eh, del, del diccionario en sí, etcétera, etcétera pero qué pasa si estamos hablando de internet en donde ni siquiera necesitamos abreviaturas y donde podemos ir agregando todo lo que queramos, entonces no siguen con, con esa idea y yo creo que ¿Tocamos ese tema en algún momento? Porque yo te digo, o sea, Humberto, este fue como su, su, su, su niño mimado y sufrió mucho, sufrió mucho cuando salió el diccionario porque fue muy criticado, muy criticado por, mm. por una serie de imprecisiones que, que había, pero se le comentó, o sea, si ya pasa a tener eh, ejemplos, ya pasan a ser dos volúmenes de miles y miles de, de páginas. Entonces, no importa, pues agrega los ejemplos en la versión online, que está, está la versión online cuando uno, cuando uno se va a la página de la, de la Real Academia. Y el valor, eso, el valor del, del ejemplo. Y cuéntanos ahora mismo en qué estás, porque claro, eh, eh, es verdad, o sea, en, hoy por hoy, para que sepan ustedes, estamos en una crisis grande de las humanidades, en donde, eh, por ejemplo, redactar un diccionario así como hacer una gran traducción, así como hacer una edición crítica de un texto, por ejemplo, colonial o un texto antiguo, no es tan relevante para la vida académica como publicar un paper de 20 páginas en una revista altamente indexada que no la puede comprar nadie. Exacto. Es la gran crisis que tenemos y es lo que estamos ahí batallando. Pero luego pasa una cosa horrorosa. Para poder conseguir dinero para trabajar en nuestras investigaciones, en, en, en lo que nos apasiona, porque eh, eh, Roxana le pasa como a mí, o sea, nos apasiona la lexicografía, a ella la lexicografía, vean ustedes, sincrónica, pero sincrónica. A mí me, me interesa la, la, la, la, la diacrónica, la vieja. Pero la única manera de poder trabajar en eso es presentando proyectos. Y para presentar proyectos tienes que tener una cantidad de estos papers para que digan, ah, ya mira, ha publicado en WOS, ha publicado en, en, en no sé dónde, en las altas indexaciones y, y todo. Entonces, claro, es un, un, un círculo vicioso. Pero lo que quería saber ahora, dentro de todos estos dilemas universitarios en los que no, nos vemos metidos, los que nos dedicamos a, a la docencia y a la investigación, ¿en qué parte de, de, de jergas hispanas estás ahora? Estoy, bueno, aparte de estoy buscando un mecenas que me ayude a, a, a desarrollar todas esas, las ideas surgen como, no tienes idea, pero... Pues, ¿cómo financiarlas? Ese es el problema. Eh, por ejemplo, en el, el ejemplo que les di hace ratito del chapulín o de un cacomixcle, que es otro animal endémico de México, eh, la idea era incluir ilustraciones de algún tipo o fotografías o, o dibujos para que sea más fácil entender cómo es el animal que se, de, que es del, del cual se está hablando. Y, y entonces ese, ese tipo de, de desarrollo para el diccionario, pues de, supone un gasto porque bueno, a, habría que hacer un cambio en cómo está diseñada la página para hacer espacio para una fotografía. Las fotografías, si se usan fotografías o si se usan de cualquier manera dibujos tienen que ser pues tiene que ser con el permiso del autor o si no hacerlo nosotros mismos y entonces ya se complica bastante digo la idea es buena pero ahí se queda mientras no, no haya manera de solucionar ese tipo de problemas mm. Qué lamentable, porque justamente sí. es todo lo positivo que tiene hacer un trabajo lexicográfico online, que puedes incluir eso, puedes incluir el audio incluso, como se, sí, como se dice. Ahora tu proyecto yo lo encuentro fascinante, porque Lo acabas de decir, o sea, la posibilidad de poder conocer eh, eh, palabras de uso, características de determinada zona o determinada variante, y que llegues tú y que, y, las, y que ya las puedas conocer, que te puedas manejar con ellas, que es algo que por lo general uno no, no se detiene, no te, no te detienes, no te preocupas en ello, no tienes conciencia de ello, no tienes conciencia de ello uh -huh. hasta que te toca vivir. En determinado lugar, quizás. Por ejemplo, si toca vivir una temporada eh, eh, larga, qué sé yo, en, en Buenos Aires o en Córdoba o en Lima o en Manaos o donde sea, ¿no? En Santa Cruz. Eh, y ahí empiezas a, a incorporar eh, léxico o, o aprender. De alguna manera es tender puentes en vez de, uh -huh. de alguna manera, congelar un determinado uso. Y eso a mí me parece... Muy loable, muy loable. ¿Hay alguien que tenga algún comentario? Porque esto realmente es de lexicografía pura, lexicología, lexicografía, eh, que es, es parte, obviamente, del, el, del español hablado en América. ¿O no? Ahí yo veo una manita a, a Gabriela, parece. No, no me sale. No. No, estoy mal, era, la mano era mía. Sí, es un trabajo, es un trabajo increíble. Luego a mí me encanta, Rox, eh, que tú hablas de dialecto y estoy, pero segurísima que es por la cantidad, porque tú estuviste una cantidad de años, yo creo que estuviste más tiempo en Italia que en tu propio México, en un momento determinado de tu día, estuviste mucho tiempo viviendo en Italia, muchísimo. 20 años. Sí, y, y claro, la, la situación lingüística de Italia con, con todas esta, estas variedades que hay, porque claro, ellos se manejan con, bueno, por acá debe haber alguien, hay, hay, hay gente de Italia, pero no sé si, si están ahora, pero es una situación muy interesante. Ellos manejan un estándar que es el que viene del toscano, pero luego están todos estos dialetti, mm -hmm. porque claro, hablabas de... De dialecto, digo, eso debe ser el, el, el, la, la, el, el, el, la la costumbre de Roxana De haber estado eh, Tanto tiempo Tanto tiempo en Italia Porque ahora, hoy por hoy, por ejemplo Ya se habla más de variedades De variedades De, de una lengua Y yo insisto en llamar dialectos <risa> pero la gente que me regala no, no, eso no es dialecto, pues para mí sí lo es, así que bueno. <risa> yo estoy segurísima que tiene que ver con tu, con tu escuela italiana. Claro, mira, ahí está Antonella Chimani, tenemos muchos dialectos y a, y a menudo no nos entendemos. <risa> es eso, es absolutamente eso. Claro, yo hablo más bien de... De, de variedades, de variedades de, de una lengua, más que nada por el concepto de, de dialectos no Y es increíble porque en Italia, bueno, Roxana y, y Antonella pueden dar cuenta, llegas a los seis años cuando ya te toca ir al colegio y ahí aprendes la, el, el italiano estándar, que es el, el italiano que uno aprende cuando aprende italiano, y qué sé yo, en el Instituto Italiano de Cultura o, o en la universidad, pero claro, cada, cada parte tiene su dialecto, en el caso de, de Italia, que es interesantísimo. Roxana, y lo otro sí, que en me en Italia se van 20 kilómetros y ya se cambia de dialecto. Sí, no, es increíble, es increíble. Oye, sí. cuéntanos que a mí me, me pareció fascinante tu tesis doctoral. Ah, bueno, eso tuvo que ver... Yo tenía muchos problemas... En, a la hora de redactar el diccionario sobre cómo tratar la fraseología en las locuciones me creaban unos dolores de cabeza tremendos y trataba de de tomar un poco de, de guía como como guía los diccionarios que estaban presentes no que yo tenía uh, a los que yo tenía acceso como el de la real academia y, y este y ver cómo trataban ellos la fraseología pero nunca me convenció eh, no me parecían buenas soluciones y dije bueno pues si no encuentro la manera de hacerlo tendré que irme a estudiar y hacer y, y ver y investigarlo yo misma entonces eh, el enfoque para el doctorado fue la fraseología de México pero dentro de la fraseografía también estaba un poco de, de, de teoría fraseológica en la que cómo se arman la, los artículos lexicográficos para las, uh, las locuciones siendo estas palabras uh, estas frases compuestas cómo se deben uh, uh, cómo deben presentarse los lemas que, que pueden uh, variar pueden tener variantes y bueno, todo ese tipo de problemas los estuve viendo y para eso me sirvió mucho el trabajo que hizo Inmaculada Penades Martínez con sus diccionarios. En ese momento acababan de salir dos de sus uh, tres diccionarios de locuciones, pero su enfoque obviamente era el español de España. Entonces yo podía ver más o menos ella cómo los trabajaba y yo tenía que hacer unas cosas diferentes para el español de México. Por ejemplo, en, en el español de México um, es prácticamente imposible usar, no, usar una locución que contenga un objeto indirecto y que no lleve el le, ¿no? hacerle la lucha a algo por ejemplo siempre tiene que llevar y mientras que eh, el español de españa puede omitirlo es opcional entonces esas son eh, diferentes formas de, de eh, formular las la, las frases de las locuciones entonces sí eso fue eh, maravilloso maravilloso y una mm. cosa eh, Roxana como yo, somos activísimas en las redes sociales, somos muy, muy activas. Y tanto Roxana como yo, somos muy de estar preguntando. Yo me acuerdo que cuando Roxana estaba con la tesis doctoral, era preguntas de fraseología y claro, al mundo hispánico. Y se, se armaban una, unos debates maravillosos. Previo a eso, después de eso, sigue ella, para que la, la, la sigan en, en, en, en las redes sociales. ¿Estás en este momento solamente en Facebook o no? O estás en alguna otra red social? Pues mira, tengo Twitter, pero solamente lo uso para poner los videos que hago de las locuciones. Tengo un canal en, um, en YouTube que se llama Jergas Hispanas también. Y ahí hago pequeños videos de menos de un minuto. Que prácticamente son entradas de diccionario. Pongo es, está la, uh, la locución, la definición. Y un ejemplo de uso. El ejemplo de uso siempre lo dice una persona de, eh, de ese país, de ese determinado país o de diferente, y de diferentes uh, re, um, regiones para poder ilustrar que um, tenemos diferentes maneras de pronunciar las cosas. Por ejemplo, yo soy mexicana del noroeste y los años que viví en Italia, de vez en cuando, cuando me encontraba alguien que que sabía español o que había estado en México, siempre me decían lo mismo, no hablas como mexicana. Y yo, bueno, pero es que no soy de la Ciudad de México. Yo sé, seguramente están pensando en la Ciudad de México porque es la más difundida, están las películas y todo eso, entonces tal vez por eso quieren que hable con el acentito cantado y pues así no hablamos en el noroeste. Nosotros tenemos fama de hablar golpeado, o sea, Prácticamente uh, hablamos de una manera que podría, uh, hay gente que, que, que se alarma, que piensa que estoy enojada o que tengo algo contra ellos <ríe> por mi modo de hablar, uh, pero así es, es lo normal en México. Y, ah, y alguien había, hace rato, al principio de esta sesión, o sea, de la sesión con, el, um, con Juan Valdés, alguien había mencionado el el artículo con el nombre propio sí. que eso me llamó la atención no Milton se llama el muchacho el sí, estoy levantando la mano ah perfecto ah pues te respondo yo Milton del noroeste de México es súper común el eh, decir la Roxana o la soledad o lo que sea y y es igualito como, como lo discutiste tú, soledad. Es, es, puede ser afectivo y puede ser, dependiendo de la, del tono, ¿no? Porque yo puedo decir, ¡ay, la pinche Roxana! ya anda con sus cosas otra vez! Entonces, eso puede ser un poquito despectivo. Pero normalmente la Roxana en mi región de México es, es porque yo la conozco. O sea, es un acercamiento con esa persona. Si no la conozco, yo digo Carol, ¿no? Un nombre, o Bruno, o Antonia, pero no, pero no digo la Antonia. La Antonia, digo solamente si la conozco, ¿no? Entonces, así sí. Y esta cosa también es controvertida en, dentro del mismo México, porque no todas las regiones tienen esa costumbre. Entonces, si vamos a la Ciudad de México y yo empiezo a hablar de... Eh, de la Leticia o el, la Ana, me dicen, ay, ¿cómo hablas? Habla bien. Entonces, todo depende de, de, del dialecto dentro de México. No todos lo hablamos de esa manera. Pero sí, eh, tenemos también eso en común con Chile. Milton. Ay, hola. Bueno, sí, eh, me llama mucho la atención yo soy bastante uh, observador de la lengua, yo creo que los que estudiamos esta carrera tenemos eso, ¿verdad? Que siempre estamos escuchando con un sentido diferente. Y en el caso de, de México, pues, uh, lo que me llama la atención es que pues, es un país que influye muchísimo en el resto de Latinoamérica. Y yo creo que nosotros, por lo menos puedo hablar aquí por, por Honduras, por Centroamérica, Uh, tal vez no usamos las palabras mexicanas, pero tenemos un conocimiento de ellas porque hay muchísima influencia de, de, del país en, en la región, entonces uno, uno ve muchísimas cosas de, de, de México, pero algo que no sé y me gustaría saber es precisamente en relación con lo que usted hablaba, eh, obviamente, ¿verdad? Uh, a veces nosotros uh, cuando pensamos en, en el español de un determinado país, probablemente nos estamos uh, refiriendo o, o solemos pensar en, en el más representativo, por ejemplo, en el de la capital. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si existe alguna propuesta uh, de, de clasificación del español en México, por ejemplo, qué sé yo, el norte, el sur, la costa, o cómo, cómo manejan ah, de esa claro. parte de la, de la variedad. De hecho, ya lo tenemos. Sí, en mi diccionario tengo regionalismos dentro de eh, los dialectos uh, nacionales, por ejemplo, en México, um, mi estado, Baja California, tiene algunas cosas que no se dicen en ningún otro lugar, entonces sí tiene la marca de Baja California, si solamente la usamos ahí, o si no, si sí, está un poco más extendido, decimos el noroeste, eh, en otros contextos también tengo cono sur, por ejemplo, si sí, son cosas que se comparten entre Chile, Argentina, Uruguay, así no. Entonces, si sí hay um, vocabulario que tiene etiquetas marcadas para lugares específicos, para zonas que no son necesariamente nacionales, que son o más pequeñas o un poco más agrupadas. No entiendo, muchas gracias. Pero, ajá. Si, tiene, si entras a mi diccionario, la diferencia del mío con muchos otros que puedes encontrar es que yo tengo separado todo por país. Si tú entras, eh, eh, déjame compartirte otra vez la pantalla. Les comparto la pantalla de entrada. Aquí. Si vamos... un poco lento, déjame ahorita. Ya había recibido yo un mensaje que decía que mi internet estaba lento hoy, así que bueno. Aquí estamos. Si entramos aquí, eh, vemos dónde, esta parte de dónde indica que es posible buscar en un país determinado. Y este fue mi enfoque desde el principio. Como yo empecé haciendo glosarios por país, seguí siempre con esa pauta. Quería poder ser capaz de retratar en la manera de hablar de un determinado país y que la persona se que, que entrara de lleno en ese país sin sin, digamos, basurita en el sentido de que es, eh, hay otros diccionarios que dicen esto se usa en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Paraguay. Es posible que es, el mío también pueda hacer eso, pero si yo busco solamente en Chile, por ejemplo, solamente... Ah, ahí, va, eso, ahí va. Solamente me va a llegar información de Chile. Entonces, si yo, por ejemplo, busco... Por ejemplo, una palabra de Chile, No, pongo cualquiera, pongo cualquiera para que busquen todo el diccionario, atochar. Y me va a salir la palabra atochar, ese es el lema. Y aquí abajo, aquí a los lados, está el ejemplo chileno. Entonces, esto indica que se usa en Chile y solamente en Chile. Aparte de eso, trato de um, dar ejemplos a través de documentación que encuentro en la prensa, en blogs, en libros. Y aquí les pongo esto, donde sale la palabra atochar, por algún lugar aquí. Porque puede y este, Atochar algunos centros de urgencia, exacto. Entonces, las dos acepciones están documentadas para el español de Chile. Y eso es lo que yo trato de hacer. Yo quiero que la gente sea capaz de buscar solo con el enfoque en un determinado país o si quiere, lo busca en todos y si yo busco algo un poco más común, por ejemplo, que sé que se usa en muchos países, 21, por ejemplo, descubrimos... Con, vamos a ver. Ahí se está cargando. Sí. Sí, está lento. Está cansado el internet del mundo, Rox. <ríe> Porque sí, el mío está demasiado saturado. No, no quiere hacer nada. Ahí está. Ay. Veintiúnico. Aquí salen. Miren cuántos países usan. Este fue un gran descubrimiento porque todo mundo es, es bien interesante, porque yo esto lo descubrí ya hace varios años, unos 10, 15 años, cuando estaba haciendo investigaciones sobre esta palabra. Yo tenía mi red de colaboradores y a todos les mandaba, ah, ¿qué les parece esta palabra? ¿Ustedes la conocen? Si no la conocen, ¿qué usan en su lugar? ¿Tienen algo? Y salió que esta, todo el mundo en Latinoamérica la usa prácticamente. Entonces, fue súper interesante, porque todos creíamos que era nuestra, ¿no? Ah, no, yo siempre, es mexicana, no, no, no, es venezolana 100%, ¿No? casi nos peleábamos porque todo el mundo quería ser el padre de veintiúnico, que es una palabra maravillosa, pero al final está súper compartida, los únicos que no comparten compartes es en España y a mí se me hace que les hace falta, bueno, pues. <risa> Entonces, sí, eh, ese, es, ese es uno de, la, de los criterios que siempre empleé para mi diccionario, poder tener esa capacidad de ver solamente un país y ver qué hay. Y, y, luego, y luego ya si quieres ver quién comparte qué cosa con cuál, pues también es posible, porque si buscas bajo cualquiera, te da toda la información que necesitas. Entiendo. Yo creo eso nos pasa a todos, bueno, a la mayoría, ¿no? Que creemos que X o Y palabra nos corresponde y de repente cuando tenemos la oportunidad de convivir con otras personas y ahí nos damos cuenta realmente lo que nos pertenece y lo que no. Porque a veces si sí vamos con esa idea de esta, esta palabra es, es, es hondureña, esta palabra es chilena y nos hace falta ese conocimiento para realmente saber. Bueno, muchas gracias por, por la respuesta. De nada. A una cosa más, una cosa más. <ríe> solo, solo felicitar a, a, a Soledad, ¿verdad? Porque realmente siento que hace un gran trabajo, una gran responsabilidad cada semana, estar mandando los links. Supongo que el, el hacer el, la organización previa también fue un gran trabajo. Y, y pensando que ella está hablando que se va a hacer otra actividad después, me parece que es un gran trabajo y, y realmente es una oportunidad para todas las personas que quieran pues, aprender un poco más sobre el español de América. Solamente. Ay, Ay. Mira, Yo he recibido unos correos muy lindos de gente que, que incluso esto ha sido hasta terapéutico en cuanto a que son lingüistas y que han tenido que parar o han tenido que ponerse a trabajar en otra cosa. Eh, a mí lo único que se me ocurrió es eso, o sea, ya que estamos así encerrados y que tenemos esta herramienta, hay que utilizarla. Yo creo que el año pasado nos pilló a los académicos la pandemia muy desprevenidos, de hecho a mí me pilló en otro país, sin mi biblioteca, y, y claro, ahí echando mano de PDFs, pidiendo libros por, por Facebook, que el otro día Antonio Corredor se reía de eso, de mí que siempre estoy pidiendo libros porque soy una pirata de las bibliotecas del mundo, eh, eh, y luego los comparto también, esa es, la, esa es la idea, pero ya pasado el tiempo y, y, y ya viendo eh, que esto iba a continuar, hay que sacarle el jugo, hay que sacarle el jugo hasta, a estas instancias y, y justamente no para, para nosotros, porque en un primer momento dije, ya esto va a ser para mi grupo, para mis alumnos, pero luego pensé, pero ¿por qué va a ser para mis alumnos solamente? O sea, ¿por qué no? no? O sea, si ya está Zoom eh, y, y que tiene una, una apertura importante, claro, o sea, les decía en la primera reunión, esto está dedicado a mis alumnos, está pensado en mis alumnos, pero luego lo abrí, lo abrí para para todo aquel que le interese, y me emociona, cada día me emociona que esto convoque tanta gente. Luego hay mucha más gente que está esperando luego la clase editada, porque no, no, pueden, verlo a, a, no pueden verlo en este momento del día o a esta hora, eh, entonces están ahí esperando para que llegue y, y, y se deleitan, entonces es realmente... Eh, Aprovechar, gozar y compartir, y compartir los amigos luego, eso también. Claro, fue trabajo, pero tampoco tanto trabajo, porque fue empezar a pensar y conectarse con todos los amigos del mundo hispanoamericano y poder verse. Yo a Rox, yo creo que no la veía, bueno, la veo casi todos los días en las redes sociales, como me pasa con la Javi que está ahí en la pantalla al lado de, de, de, de Rox. Pero yo creo, Rox, que no te veía de cuando fui a Barcelona, el 2014, 2015, o sea, no, es... volviste volviste después, ¿te acuerdas de la mudanza en Pobre, no? Pero eso fue, de verdad, eso fue el 2015, ¿o sí, ¿no? Fue, sí, sí, después, Ajá. sí, bueno, que, 2015, 2016. es que hay que aprovechar siempre, o sea, si estás en España hay que ir siempre a Barcelona, es un, una excusa. Sí. Estábamos las dos terminando justamente el ensayo de las variedades no dominantes de lenguas pluricéntricas, ¿te acuerdas? Que el, el, ah, sí, sí. el congreso de Austria, estamos ahí las dos como locas. Uh -huh. Rox, una consulta, ¿sigue habiendo uh -huh. algún país que, que te resulte eh, eh, el, el informante o, o el documento menor, haya men, o sea, menos información de alguna zona? Paraguay, te lo digo inmediatamente, Paraguay. Yeah. Y no, no te sé decir porque tuve una buena, muy buena colaboradora y mucha confianza, pero luego ya decidió que quería hacer otras cosas y que ya no podía ocuparse de eso. Y, y se ha quedado un poco abandonado por Paraguay, es una pena, pero ¿qué se le puede hacer? Yo necesito, sí necesito ese, ese intercambio con alguien que me pueda guiar y que me diga, no, es que... Es eso, pero se dice solamente en tal contexto o no lo usamos para tal cosa. Es, es muy importante tener a alguien que, que te vaya guiando y por el momento Paraguay está un poco perdido. Mira, qué bueno saberlo para para poder ayudarte. Eh, pues sí, ojalá. Sí, mira, de hecho. Eh, yo siempre hablo, en, en, entre broma y cariño, del comodín, tenemos nuestro comodín que es la Estela Peralta, Estela Peralta paraguaya, estuvo en la escuela de lexicografía, eh, va a hablar acá del español de Paraguay, pero pasa eso, a mí me pasa también como yo hago historia de los diccionarios en Hispanoamérica... Paraguay tiene un vacío sí. y luego es una de las zonas lingüísticas más interesantes que hay por su historia, por su situación. Entonces... Eh, con te voy a contactar de... con ella. Ay, sí, gracias. Sí, te voy a contactar. No, porque sí. es eso, o sea, me, me, en un momento se me cruzó y dije, ojalá que no, que no pase, porque si pasara, qué, qué triste, qué triste todo lo que, lo que se pierde de una zona porque no hay información, porque no hay eh, informantes, mira aquí te están haciendo preguntas Rox, te están preguntando, ah, bueno. Eh, bueno te están agradeciendo en el chat, está todo el mundo muy emocionado por tu proyecto, sobre todo los que tienen español como segunda lengua, eh, te están agradeciendo, eh, dice profesora, cuando el corpus es un texto literario, ¿ha realizado alguna observación sobre la forma más adecuada para trabajar la fraseología en un glosario? A ver, ¿cómo está en, en un texto literario? ¿Cómo era? ¿Cómo era la el, pregunta? Es eh, Cuando el corpus es un texto literario. Eh, uh -huh. ¿Ha realizado alguna observación sobre la forma más adecuada para trabajar la fraseología en un glosario? ¿Estás por ahí, Mercedes, o no, para explicarlo? Hola. ¿Me Hola. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, porque eh, mi pregunta apunta a lo siguiente, trabajando con un corpus, que es un texto, una obra literaria. Al momento de trabajar eh, lo lexicográfico, yo estoy trabajando con unidades fraseológicas y me llamó la atención las observaciones que realizaba la profesora. Por eso, en el sistema de anotación, la introducción de los artículos, hay algo que ella ya haya observado eh, en ese tipo de trabajo, cuando el, el corpus es un texto literario, pues no me ha tocado trabajar con texto, con corpus de, de textos literarios. Por eso no te puedo, no puedo decir, darte una respuesta de ese tipo. Lo que recogemos en, en jergas hispanas casi viene surgiendo espontáneamente. Eh, ya Soledad mencionó que en Facebook tenemos una, un foro que se llama... Jergas hispanas, no, bueno, se llama, no, se llama Taller de Coloquialismos. Sí, realidad. Taller de Coloquialismos. Y ahí, eh, ajá, y ahí voy, y yo cuando me encuentro una, una locución, la someto ahí al criterio de, de, los, de los miembros del taller y les pregunto, y ahí es donde empiezan las conversaciones y las discusiones, si se usa o no se usa o se usa con una variante, ese es el tipo de información. Y después, ya que tengo un cierto tipo de información, que alguien que me dice que se usa en este, Colombia, Venezuela y Ecuador, por ejemplo, entonces entro a un corpus y empiezo a buscar documentación que verifique que se usa efectivamente en el, el modo que tenemos indicado. Uh, el corpus que usamos más que el CREA, porque el CREA me crea problemas, y también el corpus, um, uso el corpus de, de Mark Davis que se llama Corpus del Español y ese es bastante, es, son recopilaciones de prensa que datan hasta el 2019. Entonces son bastante actuales y esa es la manera en que trabajo la fraseología. Y, y no solamente la fraseología, todo tipo de terminología que termina en, en jergas hispanas se, se trabaja de esta manera. Mira, bueno, muchas no sé gracias. Si... Por... Sí, sí, ha respondido y yo este, quizás también eh, esté realizando ese trayecto que usted menciona, porque estuve consultando corpus, este, trabajando con diccionarios, porque es una obra eh, propia del regionalismo, e eh, incluso yo iba a valorar que esas obras ya traen este, eh, en sí eh, un glosario. Entonces, eh, yo estoy haciendo toda esta mirada de arrastreo y quizás en algún punto he sido al trabajo que usted está comentando. Gracias. De nada. Pues alguien, por ahí vi un mensaje de alguien, um, Ana, que se estaba ofreciendo para sí. Como... Sí. quién, ¿quién? ¿Dónde estás? A ver si está todavía es. Ana? Hola, ahí está. Ana. Sí, sí. Te necesitamos sí. urgentemente para que representes la voz paraguaya porque es súper importante que no se quede atrás ese país. La verdad es demasiado interesante. Sí. Entonces, Mira sí. que yo soy yo soy de Brasil. Pero uh -huh. mi, mi familia toda está en Paraguay. Estuve una parte de mi vida, de mi infancia toda viviendo ahí. Uh -huh. y, y ahora justo me estoy profundizando, por eso me interesó este seminario. Me estoy uh -huh. profundizando un poco más en estas cuestiones porque pienso en mi posgrado este, con este tema. Uh -huh. Por eso cuando hablaron de Paraguay, a, aunque mi experiencia con léxico y con una investigación más específica, ya hace un, un, unos años que no trabajo. Yo trabajé en una editorial que tenía uh, algunas uh, tareas así. Pero quizá podemos seguir hablando. Sí, cómo no, con muchísimo ¿Sí? Me encantó el proyecto, me encantó. Gracias. Miren, ahí se los apunté ¿eh? para, que, para que formen parte todos los que tienen Facebook, Taller de Coloquialismos y Dialectalismos, grupo público. Entonces van a Facebook y, y se unen. Y es interesantísimo. Claro, eh, Rox va bombardeando siempre con preguntas, a veces, a mí me encantaría estar siempre contestando, porque son debates públicos, y se van unos debates como, empiezan a haber matices, ¿no? matices de, de semánticos, con, con transiciones, qué sé yo, respecto a ciertos usos, eh, y ayuda mucho, ayuda mucho también porque sabes que luego todo eso va a ser productivizado, en este trabajo, que es un trabajo abierto y que si se fijaron bien, también uno puede colaborar, colaborar para que para que Roxana siga trabajando en él y le dedique más tiempo también. Ahí vi un, un PayPal, así que nada, lo encuentro maravilloso. Rox, ¿qué quieres que te diga? A mí que me fascina la lexicografía. Oye, una última cosilla que te quería comentar yo, preguntar yo. Español de México... En, en, en Baja California. ¿Qué más puedes contar? Porque acabas de hablar de que se habla cortado, que es otro tipo de entonación. ¿Qué más puedes comentar? Uh, bueno, somos de frontera. Entonces, ahí hay un, una influencia increíble del inglés con el español. Um, yo, por ejemplo, cuando hablo con mis alumnos de educación, es más probable que les esté hablando en Spanglish que en español, porque sí, más bien no Spanglish desde el punto de vista del léxico, sino sintáctico, ya metiendo ahí mucho cambio de código, no, decir dos, tres cosas en español y después algo en inglés y así, porque ya con la confianza de que ellos son Estudiantes de traducción y que, y que sus dos idiomas de trabajo o para la carrera que están haciendo es el español y el inglés. Entonces yo con la confianza sé que ellos me entienden perfectamente y, y para nosotros no hay ningún problema en hacer ese tipo de cambio cuando la espontaneidad es lo importante ¿no? para man, este, mandar el, el mensaje correcto. Y, y entonces, sí, hay mucho, mucho de eso en Baja California. Qué interesante, qué interesante dan ganas de. Porque ahora ¿dónde, en qué parte estás exactamente en qué ciudad? Actualmente me encuentro en el mero centro de México. Mm. Es un poco al norte de la capital de la Ciudad de México. Se llama Querétaro, Ah, Querétaro Claro. Okay. Mm -hmm. y la ciudad de Santiago de Querétaro. Ya. Yeah. Muy bien, bueno, uno, uno de los profesores que, que nos va a hablar en, en la celebración de Pedro enríquez ureña es José Luis Ramírez Luengo. Uh -huh. él uh -huh. es español, es vasco, pero se ha dedicado a trabajar en el español de Centroamérica y sobre todo en la historia del español de, de Centroamérica y él estuvo hasta hace muy poco tiempo trabajando como profesor en Querétaro, ahora ganó ¿Sí? un concurso y está en la Complu eh, uh -huh. a, adorable, un ser adorable, amigo y, y, y, y, y, y va a formar parte de mi, de mi tribunal de defensa de tesis. Uh -huh. A Esto yo la próxima uh -huh. semana no voy a estar en Irlanda, voy a estar en Madrid. Desde Madrid vamos a estar con, con uh -huh. Rodrigo Flores porque el próximo viernes defiendo mi, mi tesis doctoral por fin, después de años. Uh -huh. <risas> Así que vamos a estar de celebración. Estoy muy contenta por eso. Uh -huh. Así que, nada, y él va a estar ahí, eh, le pedí expresamente porque le tengo muchísimo cariño. Lo van a conocer en, en las celebraciones de Pedro Enrique Jureña. Así que, nada, lo dicho. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, algo? Más que a los agradecimientos, que estamos todos agradecidísimos, que siempre es bueno eh, ver en, en, en los pasos que está eh, Roxana Fitch. ¿no? Fitch. No, no, Fitch, no Fitch, Dios, te lo articulo no. como alemán. No. Sí, eso, solo agradecer, solo agradecerte, solo agradecerles a todos. Gracias a ustedes. Y nada, quedamos hasta acá entonces, si les parece. Roxana, querida, un abrazo enorme. Abrazo a todos. Eso. Acompañarlos y muchas gracias por haberme invitado. Chau, chau.